¿Qué tal? Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos donde estamos comenzando la temporada 2018 de esta manera y estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Villaguay donde se inauguró la nueva sede del Consejo Superior. Esta obra va a servir para seguir fortaleciendo la relación de la Universidad con la comunidad. Desde hace mucho tiempo que necesitamos contar con esta infraestructura para poder funcionar acá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 El contador Andrés Abela, el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el doctor Sergio Lazaga, quien es actual decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, dieron respectivas charlas en el rectorado de nuestra universidad con el fin de presentarle al personal administrativo y de servicios sus proyectos de gestión como candidatos a rector de esta universidad en las próximas elecciones que se van a realizar en el mes de abril. Creo que la universidad está en una etapa que se ha caracterizado estos últimos años por su crecimiento y indudablemente uno de los grandes desafíos de la próxima gestión va a ser mantener esos niveles de crecimiento de la universidad. Hay cuestiones que la universidad debe abordar inmediatamente y uno de esos temas indudablemente es lo de educación a distancia. La universidad viene trabajando en eso, hay algún desarrollo dispar entre las facultades y uno de los desafíos de la próxima gestión es de alguna manera que todas las facultades puedan crecer por igual en el desarrollo de, de educación semipresencial o, o a distancia. Que tenga interacción con otras instituciones eh, del ámbito académico y del ámbito científico, eh, que sea una institución con eh, generación de conocimiento y donde se valore la academia sobre otras cuestiones, eh, donde haya igualdad de posibilidades, donde no haya discriminación de ningún tipo este, tanto en el desempeño de las actividades este, ni para el ingreso. En el marco de un nuevo aniversario del golpe de estado cívico militar que instauró la última dictadura militar en nuestro país, el Canal 20 de nuestra universidad estrenó una producción especial llamada La noche del mimeógrafo, una crónica del juicio al represor y torturador José Darío Mazaferri. La noche del mimiógrafo, el juicio Mazaferri. Cuenta lo que es eh, todo el transcurso, el desarrollo del juicio oral y público a José Darío Mazaferri, ex agente de la Policía Federal Argentina, que estuvo al frente de un grupo de tareas de, de una patota que se dedicó a torturar a estudiantes y militantes eh, políticos durante la última dictadura militar aquí en Concepción del Uruguay. Y el trabajo que realizamos desde el canal eh, consistió en viajar a Paraná, cubrir las distintas audiencias del juicio oral y público. Aquí en Concepción del Uruguay eh, participamos del reconocimiento ocular, la inspección donde las víctimas reconocieron e identificaron los distintos lugares y situaciones que ocurrieron durante junio de 1976, cuando fueron secuestrados y torturados allí. Así como también todo lo que fue la, la emoción de, de vivir el momento de la lectura del fallo, de esta condena histórica, que demuestra nuevamente que en Concepción de Uruguay existió el terrorismo de Estado y que hubo un centro clandestino de detención. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná porque con un acto y la colocación de baldosas conmemorativas la Facultad de Ciencias de la Educación junto con el Registro Único de la Verdad rindió homenaje a estudiantes y graduados de esa facultad detenidas y desaparecidas en la última dictadura militar. Esta primer baldosa por la identidad eh, en homenaje a cuatro de las estudiantes eh, desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado, cuatro estudiantes que soñaban y luchaban por una facultad comprometida con la sociedad, con una facultad con gr gran inserción social y barrial, eh, que se vio trunca precisamente por la intervención, primero de la derecha en la universidad y luego con el golpe de Estado. La colocación de esta baldosa eh, es en el marco de las actividades de la multisectorial de derechos humanos, eh, que culminan siempre en la marcha del sábado 24, esta facultad está haciendo una, un acto de reparación histórica que tiene que ver con cuatro compañeras que pasaron sus estudios en esta casa de estudios, eh, dos graduadas y dos estudiantes. Este viernes 6 de abril se va a realizar una nueva edición de la ya tradicional Feria Regional de la Salud en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay. Este año, además de las actividades relacionadas con la promoción y con la prevención de la salud, se va a realizar la primera maratón que se correrá el sábado 7. Y llegamos así al final de este programa de propuestas arrancando la temporada 2018. Nos vamos a encontrar dentro de muy poquito cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.